Eh, Carlos, eh, Carlos, mejor dicho, es eh, uno de los deportistas más destacados que ha tenido la provincia, en este caso en el Remo. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. ¿eh? Gracias, gracias por invitarnos. Otro que programa. no le gustan mucho los medios, quiero decir. ¿eh? Eh, sí, no, no mucho, pero bueno, cuando hay oportunidad también venimos. ¿no? Bueno, Carlos, asumiste como técnico del Club Mendoza de Regatas este, y, y queríamos invitarte básicamente porque además el Remo a Mendoza le ha dado muchas... Eh, buenos resultados. Eh, mira justo te veníamos hablando del tema de los resultados de esto. Vamos a destacar porque en definitiva ha sido así también. Así es, exactamente. Sí, da, dimos por culminar la, la etapa deportiva. Ahora estamos eh, finalizando la, los estudios y bueno, empecé a, a trabajar ahí en, en el club como entrenador con los chicos de la enseñanza y bueno, empezando a, a tomar herramientas desde otro lado, digamos. ¿Qué, qué, de lo que escuchaste recién, que, que estábamos charlando un poco justamente fuera de cámara, Vos que has competido en la élite de, de, del remo mundial. Sí, bueno, yo creo que estaban hablando del tema de las presiones. La, yo creo que hay personalidades y personalidades. Tanto los entrenadores tienen que entender eh, qué personalidad tiene el chico. Por ahí en, en algunos casos tiene que ser más autoritario, en otros casos más democrático. Justamente con Panchito lo tuve unas clases ahí en, en el 10, fue profesor mío. Y... Y bueno, creo que, que, hay que hay que hacerle entender al chico eh, como para qué está y, y, y que es un deporte, no, no es vida o muerte, digamos. Uh -huh. O sea, no, no pasa nada si, si perdés y si ganás no sos mejor persona o peor que, que otra persona. Creo que por ahí va la, la enseñanza desde chicos, digamos, eh, a qué se va a enfrentar el chico y, y tratar de guiarlo en que no, no tenga frustraciones. Porque, o sea, las frustraciones las va a tener y va a tener muchas más frustraciones que. Sí, mucho más que, va a perder que mucho más duro. Eh, Claro, exactamente. No le mal tenerlas, Ajá. el tema es cómo actuar. Exactamente, hay en que enseñarle a. Bueno, fue mal, bueno, claro. dijimos, no, ¿qué pasó? Eh, ¿Cómo te sentiste? Eh, no sé, fue por. Por algo, una, una presión en la competencia o fue presión por otro lado, eh, y tratar de llegar, de entender por qué, por qué se siente así, digamos. Ahora, mm -hmm. pero hay cosas que se, por ahí se te terminan volviendo en contra, porque si yo te creo una cabeza de ganador, porque si no, no vas a ser ganador, digo, si no creo esa cabeza de ganador, no vas a ser ganador. Creo la cabeza de ganador y después te puede jugar en contra. Exactamente, ¿no? sí, sí. Por eso tener Claro. Tenés no. que saber hasta dónde llegar y, y decir, bueno, vamos a ganar, vamos a ganar, pero. Dejar abierta siempre la chance que, bueno, el resultado no puede ser así, porque por ahí nosotros dimos a lo mejor, vos te llegas a tu mejor nivel y, bueno, hay otra persona que es mejor y claro. es mejor, o sea, sí. hay que... Bueno, ese, hay que... ese concepto me parece copado, es dar lo mejor que uno tiene. Claro. Y, y a lo uh -huh. mejor terminar el, el evento, lo deportivo, y poder hacer esa reflexión de yo di lo mejor, y todo, claro. o, o uh -huh. lo di todo, o a lo mejor me quedo un poquito más para dar y eso eh, a lo mejor sale en función del entrenamiento, ¿no? Uh -huh. Exactamente, sí, yo, bueno, la experiencia más mala que tuve, o sea, que, que más me frustró fue en el Panamericano del 2015, mm. en Toronto, que, que habíamos ganado la, la semifinal, todos, estábamos sí. para ganar o ser menos seguros, y, y bueno, y por ahí te, te tropezás con ese pensamiento y, y corrimos la final y no, salimos cuarto, quinto, ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que después de esa, de, de ese resultado, bueno, fue un... O sea, par de meses y, y, duro digo pero bueno no con las redes ¿O, o qué le decía a los pibes ahora porque también se generan eso no por ahí si me fue mal y no me quiero ni meter en las redes para ver claro. qué dicen de mí claro exactamente yo creo que las redes sociales por ahí te dan una presión extra a lo a lo que haces eh, bueno hay hay casos ¿no? eh, del de final piñate lo que no es más. algo que seguí pero eh, en un cierto momento dijo que, que iba a dejar las redes porque era algo que, que ya no lo podía sí, controlar, Es que es incontrolable, o sea, dejó claro. la práctica profesional. Uh -huh. Era la ganadora sí. excepcional, este, pero uh -huh. dijo, "No, no, no me aguanto más la presión, me bajo de esto." Pero bueno, como te digo, también hay personalidades y personalidades que a eso esas cosas por ahí lo uh -huh. potencian y a otras cosas y a otra persona por ahí por querer estar y le hace mal y, y le termina siendo mucho peor. Hay Ajá. algo que se da en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en el deporte, creo que son los amigos del campeón. Y sí. Digo, vas ganando, Exactamente. Sí, están sí, todos vamos, con sí, vos. Sí. Perdí, ganaste 20, pero Ajá. perdiste una sí, y sí. las redes te Ajá. comen crudo. Claro, sí, hay, ¿no? bueno, hay que hacerlo. Es manejar, muy difícil. Es. Bueno, o sabes que eso lo destaca mucho um, Scaloni, el técnico de la selección, que dice: más allá de haber ganado la Copa América y que les, en las eliminatorias le fue súper bien, dice. Sabemos que en algún momento va a venir una piña, porque no, no siempre vas a ganar. Y como que prepara, ahora estando eh, en el punto top de la selección, como que prepara también a los jugadores para decir, ojo que cuando venga el, el fracaso, no el fracaso, la derrota... Eh, ...estemos preparados también para comernos ese piñazo. Claro, exactamente, sí. El, el, para mí es fundamental eh, enseñarle al chico que, que va a tener mucho fracaso, o sea, mucha frustración. pero Más bueno, fracaso que, claro, que éxito, exacto, generalmente. Claro, claro. Sí, pero que, bueno, que así todo se disfruta, igual. claro digamos, Exactamente, la, la tenés la que, que prepararlo para superar eso. Sí. Carlos, ¿y ahora cómo captás, chicos? Porque uno piensa en el remo. ¿Conocen a alguien, amigo, no. alguien que...? que... Yo De hice hecho, remo es... mucho tiempo... Sí. Este, no, no sé por qué te reíste No, no, Me, me resulta. Me, qué feo que te no, estés sí, riendo. Yo no, no, no, no, no, me reí, un poquito. Nada, nunca, nunca practicó deporte, básicamente. Eh, pero es una realidad, digamos, no estamos mintiendo. No estamos mintiendo. La queremos nada, nada. volcar al lado del deporte. ¿Cómo, ¿Cómo haces, Carlos? De no, no manera. ¿Cómo fue tu situación? caso? ¿Cómo claro, llegaste? ¿cómo llegaste al remo? Bueno, dos de porque mi papá fue remero también y, bueno, me llevó primero a rugby y después a remo. Fue así. Me gustó mucho más el remo. Y, y nada, una vez que empecé la verdad que me, me motivó mucho porque empezamos a viajar al poco tiempo eh, empecé a sumar experiencias que me gustaban y uh -huh. bueno, me, me fui enganchando y cada vez fui entrenando un poquito más y, y buscando objetivos más altos ¿y cómo haces ahora para captar chicos? porque viste que el fútbol te lleva casi todo después aparecen Ajá. justamente en el club regatas, eh, regata digo hay muchísimos otros deportes, aunque ¿no? son quizás más populares, sí. básquet, volei handball bueno, ahora justamente estamos, estamos trabajando con la gente del club, que, está, que se interesa del club, para, porque estoy yo con otro profe, Martín Virdo, y lo, lo que hacemos es eh, crear un grupo, o sea, con la gente que, que entra, crear un grupo, antes por ahí el remo era, llegaba eh, muy individual, digamos, uh -huh. ahora tratarse de un grupo, enseñarle lo que es el entrenamiento de remo, no solo salimos a remar, sino que... Que le, hacemos, le enseñamos a hacer gimnasio, o sea, patrones de movimiento que le van a servir cuando empiece a crecer eh, y, y todo lo que implica la, el entrenamiento de remo Y estamos haciendo un proyecto eh, para acercar un poco más a, la, a las escuelas, a, al club, o sea, al, al remo, digamos sí, sí. Que, que el chico vaya, tenga una experiencia, conozca lo que es el remo eh, que esté dentro de las posibilidades Porque si no como para los pibes Sobre todo es fútbol Sí, sí claro, claro, si no mostrar, tenés a alguien mostrar, mostrar, Que haya sí, hecho remo, no, difícilmente no. llegues Mostrar una alternativa eh, Pero bueno, do, ahora estamos metiendo un poquito más de gente y, y también el material de remo Es, eh, digamos, escaso No, no es mm. una pelota, dos arcos Y, y claro. metemos 40.000 pibes Entonces... Claro, bueno. Eh, bueno, estamos viendo más o menos cómo manejarlo con eso porque tampoco es la idea llevar gente y que no la pongamos a atender ¿Solamente, se, sí, perdón, dale, dale. solamente se entrena en, en el parque, en el lago o hay otros lugares en Mendoza? Eh, bueno, ahora sí, entrenamos en el, en el club, pero bueno sería buenísimo que, que podamos sumar otra sede en Potrerillo, en otro Ajá. lado uh -huh. ¿Esto de Potrerillo es una posibilidad real? Para, no sé si tenés algo de data, quizás no tenés nada de información al respecto, porque Regata tengo entendido que viene intentando quedarse no sé si quedarse o cómo es el término correcto pero poder tener eh, uso en, en Potrerillo, porque eso es agua es distinto, el lago que está cerrado a agua abierta Sí, sí, la, la verdad, o sea, en mis últimos años de que estuve remando, empezamos a ir a Potrerillos uh -huh. porque la, la calidad de entrenamiento que, que sumás, la verdad que, que es muy muy superior a remar en el lago. Nosotros uh -huh. corremos en 2000 metros y el lago tiene 700, entonces claro. necesitamos mucha más distancia para, para remar. Y desde que empezamos a ir, siempre el interés del club ha sido eh, establecerse ahí, tener un lugar, porque es muy complicado ir por el día, tenés que llevar los botes, traerlos, necesitamos un predio que, uh -huh, que esté claro. ahí para tener el material, y, y bueno, desde que empezamos a ir, empezamos las gestiones, pero con todo este tema de la licitación, siempre estuvo con un poco frenado, y ahora que se ha licitado, con el, el presidente Jorge Aguirre, eh, se está avanzando mucho más, más rápido, ahora como que se ha abierto la posibilidad de, uh -huh. de, de establecerse ahí en Potre. Salvando esos dos lagos, el del parque y el de Potrerillos, no hay otro lugar donde no eh, en el, el carrizal en el carrizal ah, también carrizal. Eh, el club tiene ahí una sede pero lo que pasa con el carrizal que el tema de vientos por ahí es mucho más inestable que uh -huh. en Poterridos. por sí. ahí en potreridos en las mañana realmente eh, no hay viento entonces eh, eh, se, dan las ¿no? claro, se dan las condiciones e especiales para, para que puedan practicar en nosotros? invierno entrenan igual Sí, sí, no. eh, incluso cuando remaba con, con Colomino, que era un compañero de Buenos Aires, vinimos hicimos una concentración ahí en Potre uh -huh. en agosto, la segunda quincena uh, de agosto. Y, y no, sí, la verdad que fue. salió bien. <risa> sí, <risa> sí bueno. no. Carlesco, pega el sol y, pero bien. No, pero pega el sol y va moviéndote. Y no, sí. ya después lo vamos a mostrar al presidente, Ajá. a ver si efectivamente puede, para ver cómo va este tema de potrerillos, porque también está, ¿no, claro. una cuestión sí, sí. política y vamos a ver si el club se queda o le dan un espacio para que puedan practicar remo. El producción me va a matar. Poneme las imágenes un chiquito más, que hagamos de escuela, ya que lo tenemos a Carlos, y cerramos, porque no sé cuánto sabemos de remo. Cuando decimos ocho par, doble par, eh, pongamos unas imágenes y vos nos decís Ajá. qué es justamente ese... Claro, con timonel, sin timonel. Eh, yo Joel Infante es timonel, ¿no? De ustedes, o eh, era por lo menos. No exactamente, si sí, más. sí. Él sigue ahí siendo timonel. Ahora ¿Qué está es el timonel? El timonel es el que lleva la dirección del bote. Ajá. Cuando los botes son muy grandes, eh, va un, un mm. timonel que, que lleva la dirección y también ordena, claro. digamos. Porque al haber más, cada vez más integrante en el bote, ya, eh, hay hay que que es, es más difícil algo. la coordinación entre todos. Entre todo. Por ejemplo, mira, ¿esto qué es? ¿Cuatro? Eso es un cuatro sin timonel. Sin Fíjate. timonel. Son cuatro personas con un remo de cada lado. ¿Qué se dice hay par o impar? Eh, no, es cuatro sin timonel. Así se dice. Claro, así cuando se dice, cuando se dice par, sí. es que tienen dos remos cada uno. Bien. Y, ni, ¿Y ahí, ahí ninguno, al no tener timonel, ¿ninguno da la orden de arranque, por ejemplo, para ir todos al mismo tiempo? Ahí hay que, el que va adelante, por ejemplo, y ahí tiene timón, claro, timonel. En ajá, eso es, es un ocho con timonel. ¿Y el o sea, es se... que te, te va gritando todo y te dice izquierda, derecha... Claro, él lleva la dirección, va moviendo el timón y, y te va alentando, te va corrigiendo, si alguien va haciendo mal, si alguien va entrando a destiempo. Es clave, lleva, es clave la fuerza de hombro, me imagino acá, ¿no? Sí, ¿Eh? el, el, es muy, muy completo el remo, es más fuerza de piernas y espalda, digamos. Ah, ¿no? ah. Por ahí se piensa que el remo siempre hace todo el mundo así, pero es fundamental la... Es solamente brazos y no. Claro, es fundamental la fuerza de piernas y... Y bueno, y, y tener fuerte toda la zona media para transmitir es, la fuerza de las piernas. ¿Pero las piernas como, las tenés quietas o se mueven? No, alto. vos vas flexionando las piernas, o Bien. sea, el, vos vas a sentar un carrito que se va, va para adelante y para atrás. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Carlos, nos quedó corto el tiempo, Ajá, fíjate bueno. lo que son las cosas, sí, pero bueno, es un gusto, queríamos contar, yo particularmente, que ya es técnico, que dejó la actividad, digamos, este, profesional, no casi profesional, Ajá. no sé si llegaste a ser profesional, porque rentado evidentemente no no no lo era, a alguna beca, ah, sí, quizás, a una beca. Sí, sí. pero no no sí. mucho más que eso, uh -huh. Este, que no es poco en, en, en no, nuestro no, país, todo zoom. Para la estructura deportiva, no y ya, bueno, los papás que estén mirando, que se arrimen, eh, que los lleven, que los convoquen a los chicos, pues van a tener un, un profesor o un DT de excelencia, claramente. Exactamente, que se acerque la gente al remo, que es un deporte muy completo y bueno, y, y transmite mucho valor. Eh. Carlos, querido, muchas gracias.